Nos fuimos de Vancouver, British Columbia, Canadá a Ontario. En este video les voy a contar la razón del por qué decidimos cruzarnos todo el país a una provincia que estaba a más de 4 horas y media de vuelo. Y si quieres saber por qué, entonces quédate en este video. Te voy a contar algo que la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de que funciona. Cuando se acerca un cumpleaños, ya sea de Nati o mío, suelo planificar con total anterioridad el lugar del mundo donde nosotros vamos a cumplir años. Y sabes algo, las personas no tienen ni idea de lo poderoso que puede ser cumplir en un lugar específico del mundo. Porque cumplir en X o Y lugar puede marcar una enorme diferencia en la energía que se va a configurar para tu año siguiente. Y esto marca una enorme diferencia en lo que tú puedes cumplir, vivir o experimentar en el año en curso. Hay consultantes que me dicen, Juan, este año me fue supremamente fatal. Y a mirar su carta astral nos damos cuenta que ese año al cumplir en esa ciudad específica quedó supremamente mal configurada. Y esa puede ser una de las razones por las cuales le puede ir bien o mal a una persona en ese año y cumplir en este lugar genera una pésima configuración. Si quieres saber más quédate en este video, que esto se va a poner bastante interesante. Considera suscribirte y activa la campana para que te vayan llegando las notificaciones de nuestros próximos videos. Así pues, empecemos. Entonces, como podemos ver aquí tenemos la carta astral de Nati. Ahora les voy a mostrar qué pasaría si ella cumpliera años en Vancouver o qué pasaría si cumple años en otro lugar. Miren pues, esta es la carta natal y nos vamos a dar cuenta que cuando yo configuro el lugar en el mundo donde ella va a cumplir años, en este caso lo vamos a dejar Vancouver, se va a generar una configuración diferente. Entonces como podemos ver aquí la revolución solar cumpliendo ella en Vancouver no cumpliría el propósito que ella quiere porque si miramos el aspecto de la pareja en la casa 7 que es el tema de la pareja se configuraría la luna negra al configurarse la luna negra esto va a generar que la, la relación entre ella y yo desde la perspectiva de ella se ponga un poquito no mala sino dificultosa o sea ella puede llegar a percibir de que su pareja se vuelve más quisquillosa más cansona. en ese caso sería yo y como ella no tiene ese interés es decir su ella quiere enfocarse en, te, en construir un hogar una buena relación de pareja en canadá entonces esta configuración no nos sirve entonces aquí uno ya empieza a descartar que vancouver no es el lugar para cumplir años adicional a eso ella también tiene que trabajar el tema del idioma fuertemente y los estudios también se trabajan en la casa número 3. Al quedar estos planetas retrógrados, la energía va a quedar un poco más compleja de resolver. No imposible, pero sí va a quedar un poco más compleja de resolver. Hay otra cosa importante. Nati tiende a ser una persona que por su naturaleza cáncer, su sol es cáncer, mírelo aquí, quedaría cumpliendo en Vancouver, eh, ya lo hace emocionado. Pero si quedara con un ascendente, Scorpio, y con la luna en el ascendente, eso agregaría un componente emocional mucho más fuerte a su carácter este año y ella no quiere esto. Entonces, tenemos que buscar un lugar diferente para cumplir años. Quiere trabajar la parte de la creatividad y esta configuración lo que va a hacer aquí es minarle, dificultarle todo el tema creativo que quiere desarrollar este año. Entonces, por una o diez razón, nos damos cuenta que cumplir en Vancouver no es la mejor opción. Si analizamos, esta configuración no cumple lo que ella quiere. Y si miramos esto que les voy a mostrar, miren esto tan interesante. Ella nace a las 6 y 40 de la tarde. Eso significa que se supone, o lo que todo el mundo cree, ella cumple esa misma hora, pero eso no sucede así. Al cumplir años en Vancouver, mire que su hora de cumpleaños se mueve. Lo que analizamos en esta proyección es la posición exacta del sol, es decir, a las 3 y 57 de la tarde hora de Vancouver, el sol está en la misma posición que su sol de nacimiento. ¿Listo? Por tanto, vamos a mirar la razón principal por la cual nos fuimos a Ontario. Entonces voy a hacer la modificación, voy a poner aquí Ottawa y cumplir años en Ottawa marca una enorme diferencia. Puedes ver el antes y el después. Este es el antes y este es el después. Acá la cuestión es completamente diferente. El Sol y Mercurio, que son planetas muy benévolos, quedan en la casa 7 en cáncer, entonces formar un hogar, su pareja va a tener un componente importante eso va a facilitar que la relación de pareja que Nati y yo tengamos sea muy buena este año desde la perspectiva y la, de la visión de ella adicional a esto, esta configuración aquí le va a permitir trabajar todo el tema del idioma estamos en un país diferente de habla inglesa y adicional a esto, podemos ver que acá el ascendente queda Sagitario que es el símbolo del extranjero, el regente de la casa 9. Entonces, al quedar ascendente sagitario, esto va a facilitar muchísimo más los conceptos, todo lo que tenga que ver con, a, con aprendizajes, con estudiar, aprender idiomas. Entonces esto va a facilitar que su aprendizaje de idioma sea mucho más simple este año que está iniciando ella. Adicional a todo esto, estos planetas también son muy buenos y quedan en la casa 8. Y la casa 8 hace referencia a los recursos de las otras personas. Entonces esto nos puede hablar, nosotros necesitamos recursos de otras personas, para poder asentarnos completamente aquí. Entonces, esto va a ayudar a que los recursos para ella estén cubiertos, ya sea que vengan por parte mía, ya sea que vengan por parte del trabajo, ya sea que vengan por parte de consultantes, o ya sea por parte de amigos, o los recursos, no solamente hablo de recursos financieros, hablo de recursos emocionales, psíquicos. Necesito el contacto de la persona que puede ayudarnos en X o Y cosa. Los recursos llegan. Necesito que me cambien el tiquete aéreo para. El recurso llega esa facilidad se da, entonces analizando todos estos aspectos decidimos que el mejor lugar para ella, cumplir años, era Ottawa. Obviamente también analizamos otros aspectos, otros lugares como Toronto, ciudades en Quebec, como Montreal, Quebec City, pero no cumplían el propósito que queríamos. Y si analizan aquí en Ottawa, su hora de cumplir años cambia. Esta es una de las razones principales por las cuales decidimos irnos de Vancouver a Ottawa a pasar su cumpleaños y otros días adicionales para descansar, relajarnos y proyectar un muy buen año para ella. Esto es una herramienta supremamente poderosa que la astrología puede ofrecernos. Si te interesa tener un espacio de sesión de astrología conmigo personalizada, en la parte de aquí abajo, en la descripción de este video, puedes encontrar la información y puedes reservar tu espacio con nosotros ahí. Y esta es una forma muy poderosa de planificar, de organizarte, sacar un muy buen provecho de la energía planetaria y usar todo ese cúmulo de energía a nuestro favor. Por ejemplo, nosotros como pareja, ella está poniendo su energía en este aspecto. En mi caso particular, es mejor cumplir años aquí en, en Vancouver. Entonces, yo aporto una energía y ella aporta la otra energía. Y eso va a permitirnos a ambos crecer en los aspectos que queremos trabajar. Por tanto, si te ha gustado este video, compártelo a otras personas para que juntos podamos hacer conciencia. Y recuerda, desde lo más profundo de nuestro corazón, vibrar consciente. Hasta la próxima. Chao, chao mm <laughs>